Amigos y amigas, les saluda Jessy González y junto a Tamara Gaitán. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa El Despertar del Norte, donde la gente está primero. Hola, muy buenas tardes. Un gran saludo a todos y a todas ahí que nos están mirando. Así es, querida Jessy. En El Despertar del Norte buscamos, ¿no es cierto?, como siempre lo hemos dicho, todos los jueves a las 20 horas buscamos ofrecer un espacio eh, y poder juntos visibilizar las principales problemáticas y temas de interés queremos escucharlos, y a ti que estás ahí mirándonos eh, sus denuncias y podamos conversar acerca de toda la contingencia, eh, tanto nacional, ¿no es cierto?, como regional Así es, porque hoy día se nos viene un tema muy interesante que tiene que ver en relación con lo que estamos viendo de la constitución y con el tema de la eh, eh, específicamente de la plurinacionalidad, que es un tema que se ha escuchado mucho. Pero antes de profundizar en este tema de hoy, queremos invitarlo a que nos sigan en nuestras redes sociales eh, a través de nuestro WhatsApp, donde nos pueden enviar sus eh, denuncias al más 569-2602-3291 en nuestro Instagram, despertar eh, guión bajo Norte en Facebook, en Despertar del Norte y en la señal abierta en el 41.3 de los canales regionales. Así ah, es, tal. tal como dice acá Jessy, eh, hoy vamos a conversar acerca de un tema muy eh, en contingencia, ¿no es cierto?, porque pronto se vienen, como bien saben, el cuatro, el próximo 4 de septiembre, eh, eh, las votaciones para ya definir eh, la constitución, ¿no es cierto?, la nueva carta magna que nos va a regir, el eh, apruebo el rechazo. Y vamos a conversar hoy específicamente acerca de una materia de la propuesta de la nueva constitución, y en relación al primer artículo, donde se menciona Chile eh, como un Estado plurinacional, cabe señalar, cabe señalar, hay un, un, un dato, ¿no es cierto?, eh, que existen 44 disposiciones que hablan de plurinacional dentro de esta propuesta de nueva constitución, y solo un dato, solo un dato. Un juicio de valor, acá no estamos para generar controversia, nada, sino que queremos conversar. Queremos informar. Informar, sobre todo, para que estemos ahí clarito con la votación del próximo 4 de septiembre. Eh, la palabra indígena está 124 veces en el borrador, o sea, en esta nueva propuesta de carta magna, y la palabra chileno, chilena y chilenos solo 37 veces. Pero antes de andar en este tema, ¿no es cierto? Hablaremos eh, con la diputada nacional de Bolivia la señorita Alejandra Camargo, que nos permitirá también conocer, porque, bueno, como ustedes saben, dentro de Latinoamérica, ¿no es cierto?, Hay, son dos los países que, que tienen dentro de su, de su constitución eh, el, el término plurinacional, que es Bolivia y Ecuador. Así que tenemos este, el día de hoy un invitado internacional que nos podrá ahí aconsejar o, o, o bien mostrar cómo lo están viviendo ellos. Así es. Para ello, ¿no es cierto? Tenemos un videíto introductorio, sí. señor director, por favor. El proyecto de nueva constitución incluye algunas definiciones y organizaciones ausentes en la constitución actual. Por ejemplo, propone que Chile sea un Estado plurinacional, intercultural y ecológico. En esencia, la plurinacionalidad significa que el Estado reconoce oficialmente la coexistencia en su territorio de diferentes naciones, como los pueblos indígenas preexistentes, a los que se les otorgan derechos políticos, jurídicos y culturales. El proyecto de nueva constitución incluye como pueblos y naciones indígenas preexistentes a los Mapuche, Aymara, Rapanui, Licanantay, Quechua, Goya, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yagán, Selknam y otras que pueda establecer la ley. Qué interesante, ¿no es cierto? Qué, sí. qué intenso, qué profundo es el término plurinacional. Entonces, ¿nos sigue quedando claro? ¿Tenemos claridad con respecto a este, este eh, tema tan puntual que, que recalca y remarca la nueva eh, carta magna que nos podría regir? Sí, porque tenemos que ver también, eh, ir viendo también la experiencia internacional que también nos podría orientar a este debate en nuestro país. Eh, en el cual podemos afirmar que con todos los defectos que tiene Chile que eh, no, no son, sí, no son cocos, pocos, son, no son, son muchos eh, y ahora que tenemos este proceso constituyente que donde vamos a tener una nueva constitución eh, no, no, no ah. pueden, no, no abundan países por ejemplo en el mundo que que pueden decir o que nos puedan dar una lección constitucional porque bueno, también hay que considerar que somos culturas totalmente distintas o sea, a modo de reflexión eh, no sería sensato por ejemplo tener un neumático que esté imperfecto porque aún eh, puede funcionar eh, o lo podemos recambiar -re por uno mejor y aparte que tampoco eh, es un tema que, que se, uno se convierte en plurinacional por escribirlo mañana en una ley claro. o ni siquiera en una construcción o sea sí. un proceso que va paso a paso que es claro eh, eh, al final es eh, se... Bueno, se, se, se lee, porque acá tenemos nosotros nuestros ejemplares, nos hemos, nos hemos informado, hemos leído, hemos querido transparentar todo este tema tan eh, contingente en realidad que, que, que se viene pronto a vivir. Eh, pero bien como dice Jesse, eh, debemos nosotros como país, que no es cierto, como país Chile, aferrarnos a, a, ¿a quién nos puede dar cátedra, quién, quién actualmente eh, trabaja o, o una, una constitución, no es cierto, con el término Ya están bajo ese sistema. Exactamente. ¿Y qué podemos decir? Bueno, en América Latina, ¿no es cierto?, sabemos que Bolivia y Ecuador son los dos países que, que representan la incorporación de la plurinacional en la Carta Magna. Solo dos. En el primer caso, Bolivia, eh, se constituye en un estado unitario social. Bueno, Bolivia tiene cerca del 35% de, eh, de población. No, son, son No, no el 35%, sino que tiene tre, 35 pueblos, pueblos originarios. Pueblos originarios. En comparación a nosotros, que solo alcanzamos los 11 11, bueno, ahí lo vimos recién en el videíto, son 11 pueblos originarios reconocidos y bueno los que se puedan sumar en, en algún futuro, si es que la Carta Magna es eh, aprobada, ¿no es cierto? Pero la experiencia que tiene Bolivia, ¿no es cierto?, se constituye en un Estado unitario social de derechos plurinacional libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado. ya Y por el otro ejemplo que tenemos, ¿no es cierto?, en Latinoamérica es Ecuador, fija en su constitución en 2008... O sea, ellos llevan ya más de 10 años de experiencia a través de una constitución con el, con el término plurinacional. Eh, es un Estado constitucional de derechos y justicia, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural. O sea, al final, el término plurinacional... Eh, aparte de reconocer ¿no cierto? los derechos que tienen todos los pueblos indígenas que, no, que efectivamente viven en nuestra eh, región, en nuestro país, en nuestra patria y como vemos la experiencia de los países vecinos eh, es un término que involucra mucha información Exactamente, y aparte que no tenemos el mismo porcentaje de pueblos originarios entonces, ¿eso influirá en algo? Al final, Claro, nosotros lo que esperamos es que esto no se convierta en una letra muerta plurinacional es un término que trae consigo muchas eh, herramientas para poder, en definitiva, darle eh, el reconocimiento que se merece en nuestros pueblos originarios. Pero ¿y qué pasa si, como bien decía Jessy ¿no hace un poquito, que, que, que este neumático, que si bien tenemos una constitución del 80, ¿no es cierto? que funciona como a mitad de rueda, pero ¿qué pasa si la tiramos y al final la que queremos implementar funciona menos? O igual, o peor, entonces, ahí es difícil poner, ¿no es cierto?, lo, los puntos sobre las IES y, y pensar bien, sentarnos bien eh, y ¿Eso elegir es lo que Eso Eso es el análisis. Ahora se viene el segundo no. videíto y para que le presten atención, señor director. ¿Y qué es el estado plurinacional? No es un estado dentro de otro, sino el reconocimiento de la existencia de la diversidad de pueblos y naciones originarias y su cultura dentro del país, como parte de la convivencia e identidad histórica. Dos ejemplos son Bolivia y Ecuador. Y un estado intercultural, se refiere a la interacción entre culturas o entre factores de identidad, como edad, género, condición social. Es un principio relativo a igualdad, el reconocimiento de las diferencias y no discriminación. Así es, Jessy B. Sí, estamos esperando eh, eh, que tiene un problema de conexión ahí la, la diputada, pero vamos a esperar un poquito a que se conecte. Eh, pero ahí, eh, bueno, el tema es que nosotros queremos profundizar eh, es la experiencia que han tenido nuestros hermanos bolivianos y por eso quisimos tomar contacto eh, con gente que supiera o que estuviera eh, dentro o haya participado en el proceso de la... Porque ellos vivieron en, en, su proceso en el año 2009. Claro, 2009 y 2008, sí. claro. Pero Bolivia específicamente lo hizo en, en el 2009. Entonces, queremos nosotros, por ejemplo, ir eh, eh, sabiendo la experiencia o por ejemplo, eh, cómo se basaron para, para tener eh, o hacer esta constitución que fuera eh, un estado plurinacional, Porque claro, como bien decimos, eh, ellos tienen eh, ya muchos más pueblos originarios que nosotros. Eh, sus costumbres o su cultura eh, son mucho más de respeto eh, ellos respetan mucho a claro, sus pueblos originarios tiene más arraigada la, sí. la, el respeto hacia los, los fundadores porque son los pueblos claro. originarios el... y, y ellos no tratan así como de... de, de eh, ellos siempre han tratado de mantener sus costumbres y no y, y ahí no, no, no, no los han... no los han podido cambiar ni los han podido quitar y eso yo creo que igual está bien, porque si, si ellos, es, es su cultura, es su, su, su deseo de, de, de estar así con sus pueblos originarios, de respetarlos, de honrarlos, está bien, pero ¿cuál es la cultura que tenemos nosotros? Claro. Por ejemplo, acá en el norte, eh, yo creo que si, si hiciéramos un sondeo acá en el norte, yo creo que la mayoría no sabe que acá teníamos a los changos. A lo mejor más de algunos sí, de repente lo pasaron en historia, pero así como contacto con alguna eh, comunidad changa, no, no creo que, ah, claro, y, que y, haya y Y bien como dices tú, el, el reconocimiento a, a los pueblos indígenas, a nuestros pueblos indígenas, en algún momento no solo, se perdió el reconocimiento. nosotros, Bueno, fue un... En, no, no me acuerdo en, en qué eh, gobierno... Eh, se había acordado un reconocimiento, pero no se comprometió. ¿ya? Eh, y frente a ello, pasó que esto han pasado más de 30 años, ¿no es cierto?, sin, re, sin el reconocimiento que se merecen nuestros pueblos originarios, en el camino, ¿no es cierto?, usurpación de tierra, todo lo que sabemos. Y eso ha venido acá a polarizar y marcar los dos extremos. Acá nadie habla, nadie habla de que no. No, no, no merezcan el reconocimiento que, que no han tenido por más de 30 años, bueno, y por más de, de, de 100 años, ¿no es cierto?, que llevamos. Pero eh, sentimos que este término plur, plurinacional viene a dividir lo que se ha trabajado, porque somos un único país, somos Chile, uh -huh. de punta a punta, Chile. Y venir a establecer distintos sistemas eh, judiciales, sistemas... Eh, ...o bien como dicen otros, ¿no es cierto?, porque acá eh, hay, hay dos sectores, ¿no es cierto?, el, el apruebo y el rechazo de, de la nueva constitución... Eh, ...también vienen y postulan también, postulan que, que estos pueblos originarios también están siendo entregados o le están entregando más... Eh, ...más beneficios. ...beneficios, con los escaños reservados, con lo que se viene, la, el reconocimiento de tierra... Y todo lo que lo que se ofrece, que, que en el fondo yo, yo no, no creo que esté mal, no creo que esté mal, pero quizás la forma en que están eh, estructurando, bueno, en que se estructuró ya, porque es un hecho ya, ya está impresa la. Ya, vamos ahí, parece que ya se sí. pudo conectar eh... no la diputada, vamos a hablar un poquito de ella. Eh, eh, es la diputada nacional Alejandra Camargo, ella nació en Cochabamba. Eh, Egresó de la carrera de Comunicación Social en el año 2011, migró a la ciudad de Córdoba, Argentina, donde se especializó en fotografía documental y artes visuales, estudió doblaje y locución en la Academia de Aldolumbia y también se inició como artesana de encuadernación, gestora cultural y reiquista. Retornó a Bolivia en el año 2017 y desde entonces, entre, desde entonces participó con diversos colectivos autogestivo e independiente de escritores, fotógrafos, ambientalistas, artesanos y músicos en el espectro de las artes. Publicó relatos, prosa y poesía en la revista de arte y cultura heroína, además de ser parte del Consejo Editorial. Es fundadora de los espacios de arte independiente de las jornadas de dibujo libre, del productor al consumidor, además de las marcas de encuadernación y diseño de autor El Jardín Atómico, El Jardín de Roussignor y actualmente es miembro de la Red Ciudadana por la Paz de la Red Mundial de Jóvenes Políticos por Cochabamba y diputada nacional por Cochabamba de la Alianza Comunidad Ciudadana. Así que bienvenida Alejandra. Muchas gracias por aceptar Muchísimas gracias. Y... Hola y, Alejandra. Bien, disculpas, el internet en Bolivia ha estado fallando un poco, pero más bien muchas gracias por el espacio. Estuve escuchando los diálogos que ya comienzan a hacer, así que un placer para mí poder compartir experiencias, intercambiar posturas y obviamente dispuesta a poder también escucharlas y ver cómo podemos también aportar al debate. Eso, eso Alejandra, te agradecemos nuevamente por, por tu contacto, por, por el tiempo que nos estás no cierto, dedicando, agradecemos tu, tu sencillez porque te contactamos y, y fue tan cercano, sí, no hubo ningún problema, muchas gracias, muchas gracias de nuevo. Y cuéntanos un poquito de ti, ¿desde cuándo te desempeñas como diputada boliviana? Cuéntanos, ¿cuántos años tienes? <ríe> Tengo 33 años eh, y justamente yo ya empecé en la labor política partidaria a partir del 2018, cuando obviamente se configura el escenario electoral que viene a enfrentar, digamos, lo que vendría a ser una tercera repostulación inconstitucional del presidente Morales, y se tenía que configurar un frente político que pueda ser una alternativa. Comunidad Ciudadana eh, para mí fue una oportunidad y es una oportunidad de, de realmente apertura, porque las líneas de comunidad ciudadana, desde el nombre, ¿no? Somos una comunidad de personas que nos estamos enmarcando en el rol ciudadano, con los derechos que eso implica, con los deberes y obligaciones que eso implica, que obviamente es la configuración del Estado. Somos una alianza que está compuesta también por muchos jóvenes. El presidente de la alianza, Carlos Mesa, decidió que todas las primeras senadoras sean mujeres y al mismo tiempo somos la bancada que tiene la mayor cantidad de jóvenes y mujeres, en los curules, digamos, de mayor representación, lo usualmente lo que se considera las cuotas, a veces como que en las franjas que no están dentro de la votación segura y que a veces suelen ser hasta un relleno. También comunidad ciudadana se ha articulado en base a cuatro ejes, que son justamente la, la ciudadanía consciente, el medio ambiente, la transformación de la justicia y la transformación también de la economía la posibilidad de salir de una matriz económica extractiva y pasar a ¿no? nuevas economías creativas, naranjas, solidarias, comunitarias que obviamente también son mucho más sostenibles en el paso del tiempo. Yo creo que las mujeres estamos entrando mucho ya también a un plano político partidario porque también desde la construcción de, de, de la resolución de conflictos yo creo que las mujeres no solamente somos cuerpos que pueden gestar nueva vida Sino también podemos gestar soluciones, podemos atravesar diferentes problemáticas y podemos resolver los conflictos justamente desde la propuesta y la gestión. Entonces, ha sido una oportunidad muy grata poder entrar al Parlamento. Obviamente, en Bolivia hubo una crisis electoral del 2019 que desembocó en, en un fraude electoral, como yo lo he vivido, y obviamente eso permitió que se anulen en las elecciones en las que ya habíamos. A, digamos, llegado a un punto de poder entrar a una segunda vuelta tuvimos que empezar todo de cero obviamente no pudimos ganar la elección pero tuvimos la suficiente representación para poder ser una fuerza opositora mayoritaria y ahora estamos en, en esa trinchera de ser una, un nuevo proyecto político de tener mucha renovación mucha juventud, muchas mujeres en nuestras filas y al mismo tiempo de poder proponerle al país lo que viene a ser la transformación de la política desde el sentido de, de la acción. Yo creo que también, sobre todo las mujeres, eh, hacemos siempre política. Lo difícil es pasar a esta transición de hacer partido político. Pero también hay que comprender que las configuraciones de los estados, yo creo que también el estado chileno como el estado boliviano, requieren de partidos políticos para poder acceder al estado. Entonces, también es un desafío de las nuevas generaciones que siguen. Yo soy millennial, como soy comunicadora social, el tema de las generaciones me, me, me interesa mucho. Pero ahora también les va a tocar a los centennials, a los alfa, encarar la, la renovación de la política. Y ese es el desafío que tenemos. Eh, eh, o sea, este partido que, al que tú cuál, eh, perteneces eh, es un partido nuevo, entonces. Sí. Yeah. Y ahí eh, en Bolivia, bueno, nosotros al menos por lo que conocemos, eh, cuando hubo este, este cambio de constitución, ¿eso fue en la época de Evo Morales? Sí, hubo una, una reforma constituyente, pero es muy importante también, y esto lo comparto desde la experiencia boliviana, porque ustedes están empezando sí. en este proceso que realmente es de transformación, yo creo que es inevitable que Latinoamérica también encargue los procesos de, de descolonización, de reconocimiento de la identidad, Sin duda. pero eso no, no, es, no le pertenece a un partido político. La historia, las luchas, las defensas históricas, las conquistas, los derechos humanos, son realmente legados de los pueblos que logran configurarse en los escenarios político partidarios. ¿Qué pasó, digamos, con la constituyente de Evo? Para nosotros como bolivianos, desde la revolución del 52 que abolió la esclavitud, el pongueaje y que accesibilizó el, al, el derecho a la votación universal, quedaba esa deuda histórica, ¿no? Porque Bolivia, a pesar de ser un país que tiene una fuerte predominancia indígena, es un país que también tiene muchos, muchos abismos, hay mucho racismo, hay mucha discriminación, hay mucha segmentación desde las clases sociales entonces fue natural que en un momento asuma a un presidente que venía de una base más popular hoy por hoy cuestionamos mucho que, que es su condición de indígena porque se ha empezado a utilizar esta condición también como una como una retórica y también como una suerte de etiqueta que también de alguna u otra forma te tiende a, a poner en una, en una caja que a veces puede ser realmente un estigma en ese sentido <coughs> Lo que, lo que significó la constituyente fue realmente abrirnos a ver lo que realmente es nuestra identidad, fue una promesa en la que yo creo que todos los bolivianos se sumaron yo digo todos porque yo era muy joven cuando Evo Morales asumió al gobierno yo tenía 16 años, ahora tengo 33 pero en ese sentido había ese aire de, de esperanza de cambio como también una suerte de, de destino histórico de Bolivia ha logrado superar estos escenarios y el destino inevitable es que pueda configurarse y, y reconocerse en esta, en esta pluralidad, ¿no? en la palabra, en esta diversidad que nos compone como en un tejido complejo que en algún momento algunos autores, y que Carlos Mesa también lo repite, es una identidad abigarrada, a veces contradictoria y compleja, pero que también ahí está su riqueza. Lo complicado fue que al pasar de los años las políticas del Estado y las realidades tangibles no cambiaron a medida de las expectativas que pregonaba el discurso y yo creo que ese es el peligro también de, de entrar en estas retóricas discursivas cuando son utilizadas muchas veces por los partidos políticos yo creo que estas causas como son el indigenismo el feminismo, el medio ambiente, los derechos humanos, la diversidad no pueden ser eh, propiedades partidarias, porque son conquistas y son causas de los pueblos. Entonces, en ese momento que se volvió un eslogan político partidario, el discurso se fue volviendo cada vez eh, más retórico y menos tangible. Y lamentablemente, de ese momento ahora, con esta nueva constitución que aquí la tengo, que inclusive en el artículo primero, ya hablamos de diversidad y pluralidad, queda en un, a veces en un poema de amor, que puede sonar muy lindo, pero que muy pocas veces es tangible, aplicable a la realidad. Y tampoco es que la situación de la discriminación, de las brechas sociales han cambiado demasiado en Bolivia. Entonces, es, es un escenario muy complejo el de, el de encarar la pluralidad como algo real, como algo colectivo y también hay que advertir ¿no? ese peligro de que se vuelva una retórica y un eslogan sí. de partidos políticos sean de izquierda o de derecha porque también esto ha permitido que en Bolivia eh, se polarice mucho la, la coyuntura política y eso de alguna forma también ha abierto ciertas heridas y ha hecho algo muy interesante es como que también la pluriculturalidad le perteneciera solamente, no solo al movimiento socialismo, sino al discurso de izquierda. Como si fuera realmente una categoría cerrada, cuando en realidad la, la pluriculturalidad habla de la posibilidad de reconocer la diversidad, no solo de las culturas, sino también del pensamiento, autopercepción e identificación. Alejandra, entonces Bolivia se basó eh, para convertirse en un estado plurinacional, en, en los pueblos originarios que tenían porque si, si lo comparamos como con Chile eh, Bolivia tiene un porcentaje mucho más alto de pueblos originarios porque nosotros aquí en Chile el porcentaje que tenemos de, de pueblos originarios es solamente un 12% entonces eh, desde tu perspectiva eh, ¿tiene algún buen argumento por ejemplo que si nosotros tenemos un porcentaje tan bajo eh, pasar a ser plurinacional Yo creo que la plurinacionalidad, como lo mencionaba antes, no abarca solo a los pueblos indígenas o la cultura. También tiene que ver con la diversidad de percepción y autoidentificación. No solamente hablo en el sentido de género, ¿no? Por ejemplo, lo también en el matiz del mestizaje. Latinoamérica es un continente muy diverso. Nuestro origen viene de diferentes lugares de, del mundo. Yo que he vivido en Argentina, también podía haber esa pluriculturalidad en la Argentina que han visto que a veces entra en la polémica, ¿no?, de, de la Argentina blanca versus la Argentina originaria. La ventaja de la pluriculturalidad es que también nos permite reconocer y habitar la otra edad, la diferencia, Reconocer que puede que haya un otro que no es igual que yo, de que tal vez no va a buscar los mismos objetivos que yo, pero que pueda haber una causa común, que en el Estado, digamos, boliviano, viene a ser la retórica del, bien, del buen vivir, Buen vivir entendido como acceso a la salud, buen vivir entendido como acceso a la justicia, buen vivir como acceso a la educación. Sin embargo, hay también el peligro, cuando esto se vuelve solo una retórica, como que yo lo pregono como un poema, pero en la realidad tangible no se aplica. Y ese es también el desafío de la ciudadanía, por eso igual nuestra alianza se llama comunidad ciudadana. A veces estamos tan divorciados de la política como tal que ni siquiera sabemos cuáles son las autoridades que nos representan, que ni siquiera eh, tenemos acceso a ellas. Ustedes mencionaban que, que, que ha sido bueno que yo pueda responderles, pero en realidad yo como diputada nacional soy un representante del pueblo boliviano y yo tengo que ser accesible en la medida de las posibilidades para poder escuchar y retroalimentar esta representatividad porque inclusive en el Estado boliviano hablamos ¿no? de la configuración justamente del Estado. En la política partidaria tiene que ser representativa, diversa, sin discriminación, con paridad y obviamente con la presencia de diferentes sectores. Bolivia es un país aparte muy grande y muy diverso. No solamente hay pueblos indígenas, por ejemplo hay maras, ¿no? hay quechuas, hay guaraníes, hay chuis, hay chichas, hay... Hay, tobas, hay una diversidad cultural muy grande, inclusive lingüística. Pero, por ejemplo, cuando ustedes hablan o ven algo de Bolivia, se, se ha ido aimarizando demasiado. Entonces, es como que la cultura aimaritia Guanacota se hubiera vuelto el estandarte de una pluralidad que, inclusive, de alguna forma, igual discriminas a la otra diversidad. Es ahí también en donde está el peligro. Por ejemplo, los jóvenes. Yo ya tengo 30, no, tampoco es que estoy tan joven. Pero en el sentido de, de la palabra mestizaje, en Bolivia estamos todavía en una crisis por el censo que debía realizarse este año. El último censo fue el 2012. Y ustedes saben que en 10 años la configuración hasta poblacional cambia mucho. Cambia, claro. Y aparte también el, la, los votantes. Mientras antes había más votantes X, una gran mayoría, yo creo que el, el mundo sigue dominado por boomers. Ahora, los millennials estamos en espacios de decisión, pero no nos permiten el acceso legítimo porque la política sigue siendo una dinámica de poder vertical. Y en esa pluriculturalidad también por, debería entrar inclusive la, la nueva cultura política, la nueva cultura que no es fija, la cultura no es algo fijo y permanente, la cultura es algo que se va adaptando y se va transformando. Por eso igual, la crisis que hay respecto a la identificación étnico-racial, sobre el tema también del mestizaje. Yo puedo tener un origen originario, los bolivianos muchos venimos de ancestros del campo. Yo, por ejemplo, tengo a mi padre que viene de Arani, que es un pueblo tradicionalmente agricultor, es decir, mis abuelos eran agricultores con origen quechua. Y por otro lado, también tengo a mi abuelo, que era orureño, y Oruro es un pueblo netamente minero, que también tiene ascendencia y mar. Entonces, en esa diversidad, yo no puedo negar esa, esa cualidad también de mi identidad, de mi historia y de mi origen. Pero no me puedo auto percibir o identificar como que yo soy un pueblo indígena originario, originario, aunque tenga la raíz. Entonces yo, como persona, independientemente del resto de, las, de los bolivianos, me percibo mestiza. Y yo creo que también la posibilidad de poder reconocer estos matices te da el marco de la pluriculturalidad. Pero como, como les comento, esto más bien tiene que ser un debate sociológico, comunicacional, un debate inclusive personal, de familia, de, de encuentro, de amigos. No tanto tienen que ser determinaciones políticas que tiendan luego a la posibilidad de instrumentalizar estas causas. Yo creo que lo plurinacional es bueno, pero luego tiende a ser peligroso cuando un partido político o se, vuelve, o se vuelve el dueño o esta causa se instrumentaliza con un afán para reproducir el poder. Y ese es el verdadero peligro. Como les digo, a pesar de, de las conquistas que muchos otros países celebran en Bolivia, todavía hay falencias estructurales que no ha podido resolver lo plurinacional en Bolivia y todavía hay giros coloniales y todavía hay contradicciones muy grandes dentro del mismo gobierno que ha propuesto esta modificación. Algo que yo les comento, Bolivia es un país netamente dependiente de los precios económicos internacionales. No hay nada más colonial que depender de precios económicos internacionales y de la minería, porque encima es ecocida, porque encima no es sostenible y porque encima ni siquiera nosotros es que producimos eh, una materia, un, un, un derivado de la materia prima, sino que exportamos pues también materia prima. Más los subsidios de los combustibles, nosotros somos un país muy, muy vulnerable respecto a la economía. Entonces el discurso de los derechos de los pueblos indígenas, del medio ambiente también ahí es contradictorio. Lo has tocado tan bien Alejandra que en realidad es que a poco que, que poder profundizar, pero exactamente como tú lo señalas es lo que estamos viviendo nosotros actualmente. Bueno, el 4 de septiembre nosotros tenemos ahí la, la decisión final si se va a implementar el, el, el nuevo, nuestra nuestra nueva Carta Magna, pero el temor es ese. Tú, tal como lo, ustedes lo están viviendo hace más de 10 años cuando implementaron su, su constitución, el temor es ese, que no se quede en la retórica, porque es un poema de amor lo que, está, lo que se habla acá lo que se señala en la constitución chilena pero qué pasa con la polarización qué pasa si acá los dos extremos que es un bando no es cierto que son dos bandos opuestos que quieren tomar la bandera de lucha de, de la plurinacionalidad Siento que eso le pertenece al, al pueblo, le pertenece a Chile, le pertenece a, a, a la totalidad, ¿no a ¿Sí? los ciudadanos, a las 18 millones de personas que, vi, que vivimos acá en Chile. Pero así como tal cual lo señalas, es el, es lo que estamos viviendo. El temor de nosotras, por eso quisimos contactarte para que nos puedas transmitir. Y el temor de los chilenos porque dicen que, que, que con eh, al ser plurinacional el país se va a dividir. Porque ese es el temor que tiene la gente, por eso eh, nosotros también quisimos tocar este tema, porque ellos piensan de que eh, los pueblos originarios van a, ten, van a estar como por sobre nosotros porque van a tener más, más derechos, más beneficios, eh, entonces lo ven como, como un temor de que pueda ocurrir algo que divida al país en vez de unirlo. ¿Ustedes han tenido ese tipo de problemas? ¿La, la justicia allá en Bolivia es, es pareja, es para todo? ¿o ¿Ustedes también tienen un sistema de justicia aparte que regula cada uno de los pueblos originarios? Lo triste en Bolivia es que de, en esa retórica de, de empoderar a los pueblos indígenas se declararon inclusive de magistrados, circunscripciones, diputaciones especiales para los pueblos indígenas. Yeah. Sin embargo... Muchas veces esos curules no los ocupan indígenas, los ocupan adeptos al gobierno, que son a veces instrumentalizados. Y ese es el problema también en el, en el gobierno boliviano la instrumentalización de los pueblos indígenas y de las mujeres justamente para fines partidarios que son solamente para la reproducción del poder. Y ustedes lo mencionan bien, y yo por eso también me siento muy agradecida de que me den la palabra para compartir mi experiencia porque somos pueblos hermanos. El hecho de que, de que los, ustedes todavía estén empezando les permite también poder ver nuestros aciertos y nuestros errores. errores. Exacto. Un error gigante de los bolivianos fue decir, no, ¿para qué me voy a meter en política? No, ya ganado, ya listo, hasta el siguiente será. En realidad, lo bueno del Estado boliviano en este momento es que la oposición está empezando a conocer tanto la misma constitución política del Estado, el reglamento de la Cámara de Senadores y Diputados, que en esas mismas constituciones también están los espacios más grandes de control social, de fiscalización, de, de, de incisión desde la misma ciudadanía sin necesidad de ser parte de un partido político. Entonces, yo creo que el conocimiento es poder, y también el diálogo para poder, lo, lo que justamente predica ¿no? la pluriculturalidad, para poder reconocer el otro, para poder entender al otro, para poder ver el escenario completo, tal vez desde una perspectiva que no estamos viendo, puede realmente darse en, en la realidad de los chilenos. No es un camino fácil, yo creo que es un camino muy espinoso, porque efectivamente la polarización es algo que, que viene siempre con, con el cambio. El, el cambio en, en la política, el cambio en la constitución, las modificaciones, los referéndums, siempre van a polarizar al país. Pero lo importante también es reconocer que al final de cuentas, la polarización también viene, viene siendo una herida, tal vez ya hasta un poco obsoleta y anacrónica. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo hemos visto que ni izquierdas ni derechas son panaceas mágicas no son fórmulas de que porque es de izquierda es bueno, tiene un halo de superioridad moral y lo va a reconstruir, lo va a salvar todo la corrupción no discrimina raza, religión si eres de izquierda o de derecha no discrimina hoy por hoy la mayor, digamos el mayor despilfarro, la mayor malversación de fondos del Estado lo comete un gobierno socialista la mayor cantidad de propaganda Política, sí, pero propaganda que no podemos ver ni un video de YouTube si está la propaganda de gobierno, es de un partido que se dice socialista. Los índices de pobreza multidimensional tampoco es que han mejorado. El hecho de que todavía no haya acceso ni siquiera a Internet en zonas rurales, incluso he tenido problemas para con Internet porque los servicios todavía no son accesibles. Entonces, la clave es la ciudadanía organizada e inteligente. Que también desde las oposiciones que se puedan construir, puedan interpelar a estos, a estos polos que quieren hacerte ver como nosotros somos el pueblo y ustedes el antipueblo. Como ustedes no están conmigo, están en mi contra. Y como no son como yo exactamente, son lo contrario. Entonces, para salir de la polarización, hay que empezar a ver las causas comunes. Y eso es algo que también va a ser el valor de las oposiciones que ustedes quieren tener porque ya ha configurado el gobierno, ya ganan las elecciones, y eso es lo que nos pasa siempre cuando nosotros somos minorías, nos dicen somos mayoría, mayoría, y encima el movimiento del socialismo ganó con un 55%, nos lo dicen, mayoría absoluta, todo el tiempo. Pero ahí ¿qué hacemos? Interpelarlos, utilizar inclusive estas, estas verdades, porque ni siquiera son mentiras ¿no? de, de la realidad tangible de los pueblos indígenas, aunque tengan representación, siguen siendo usurpados por la minería ilegal. De los pueblos indígenas que en la pandemia prácticamente han, han sido diezmados, no han tenido acceso ni siquiera a la salud, han muerto a montones. De los pueblos indígenas que tienen una universidad indígena, pero que ni siquiera hablan en idiomas nativos ni siquiera es accesible para todos. Entonces, es la ciudadanía organizada y la resistencia desde los flancos del conocimiento y la oposición, para mí las universidades tienen que volver a cumplir el rol crítico de cuestionar, de interpelar y, y, y de realmente enfrentar a veces la, las demagogias de poder, son, son el único camino. Y ahí evitar caer en, en, en los discursos de odio, porque al menos el gobierno, el, el gobierno oficialista en Bolivia tiende a señalar mucho los discursos de odio, y ha abierto heridas históricas hasta racializadas. Yo creo que, y esto lo digo y es parte también de, de, del debate que yo siempre intento poner sobre el tema también de, del racismo, ningún ser humano elige el cuerpo que habita, es el cuerpo que, que uno tiene, y racializarlo con una categoría de origen es cruel. Entonces también instrumentalizar el discurso de, de raza para sembrar odio y separación en pleno siglo XXI, cuando ya estamos alcanzando inclusive esta conectividad a tiempo real, este, este momento digital, nos tiene que más bien volcar la atención hacia lo que es importante, el acceso a la justicia, la redistribución de, de recursos, ciudades más, más conscientes, más coexistentes con el medio ambiente el tema de la sostenibilidad, no solamente de la economía, sino de la soberanía alimentaria, son temas que en realidad son mucho más necesarios e importantes que abrir discursos que a veces realmente son anacrónicos y que solamente buscan separar, polarizar y dividir, porque ese es el, el, el don viejo ¿no? maquiavélico, y vencerás. Yo creo que ya hemos superado esos abismos y yo creo que también por eso es tan importante la participación de las mujeres en política así es tal cual como tú dices disculpa Jessy, tal cual como dices tú Alejandra eh, es lo que estamos es lo que hemos vivido por años a través de la política es una política que, que en el transcurso del discurso no es cierto antes de ser elegida de forma popular promete cielo mar y tierra pero un momento que ya es electa se olvida del discurso propagandista, ¿no es cierto? Se olvida. Y es más, es tan fácil eh, hacer las cosas bien, ofrecer eh, tú bien hablabas ahí de la plurinacionalidad que es, involucra tantas cosas, ¿no es cierto?, cultura, educación. Podríamos hacer cosas pequeñas, ¿no es cierto?, para alcanzar cierto eh, mecanismo para que la población se vea identificada en vez de, de ofrecer un discurso eh, que, como bien dices, tú romantiza la situación y que Raya, dando, ...dando raya para la suma... ...no significa nada... ...porque al final no ofrecen nada... ...es tal cual lo vivimos en nuestro país... ...Alejandra... ...sí, sobre todo porque... ...como decías tú, o sea, después de tantos años... ...recién están empezando como a, a revisar... Eh, ...la constitución... ...o sea, eh, ellos prometieron... ...por ejemplo, un, un estado plurinacional... ...pero... Eh, como, como, ...como mencionabas tú recién... ...que en la pandemia... ...tantas personas... Eh, que eran de pueblos originarios, que suponían que tenían que eh, respetar proteger, fallecieron porque tampoco les dieron su como su protección, por así decirlo. Y a pesar de que, bueno, ustedes como, como bolivianos también lo entienden más, que vivieron todo ese proceso que a pesar de que habían votado un referéndum eh, por la reelección de, de Evo Morales, ahí también tuvieron sus, su, como sus peleas, por así decirlo. Eh, contra los pueblos originarios, entonces no sé si eso tendrá también, y ojalá que nos pudieras contar un poquito eso, de, de lo plurinacional, tiene que también ver relación con, con todo esto de que de, del fenómeno que tienen ahí, de Evo Morales, eh, que se haya metido tanto en la política y no haya querido soltar, eh, eh, por así decirlo, tantos años al, el gobierno. Es muy muy interesante esta pregunta porque el tema con Evo Morales y, y, y cómo ha capitalizado la paradoja, ¿no? el, el que critica todo lo que tiene que ver con el imperio, ha capitalizado el discurso del lo indígena. Porque no se olvide una cosa: a Evo Morales se le juzga por sus rasgos físicos, una categoría racializada, pero Evo Morales es un sindicalista monocultivista asociado justamente al, agro, al agronegocio de la coca. Encima, ellos, eh, los cocaleros, son neocolonos, que van por Bolivia, en realidad, a pelearle la tierra a los verdaderos indígenas que coexisten y viven de ella, porque quieren más territorio para, para cultivar coca. La mayoría, el 85% de la coca no, miento, el 92% con el último dato de este año, el 92% de la coca del Chapare de mi ciudad, está destinado a ilícitos. Pero aún así, escuchen la palabra que le ha puesto Evo Morales y su gobierno a los neocolonos que, va, que él mueve estratégicamente, como en el imperio incaico se movían a los mitimades, los denomina interculturales. Son poblaciones que usualmente han sido movidas de, su, de sus ciudades natales, muchas veces en condiciones de vulnerabilidad, con la promesa de, de tierras. Entonces, son movidos a diferentes regiones, a las cuales no conocen a deforestar y a cultivar, y muchas veces en esa interculturalidad que le ha puesto, terminan afectando, desplazando y avasallando a los verdaderos pueblos indígenas. Entonces, esta categoría de de no indígena es muy complicada de no entrampar y eso también tiene que, que verse en la representación en Bolivia realmente hay pueblos indígenas que tienen sus ayus, que tienen sus marcas que viven todavía en un sistema de coexistencia netamente agropecuarios, que viven de lo cultivan, que están todavía en estas redes inclusive de trueque de intercambio, que son muchas veces inclusive guardianes de, de reservas forestales y la, la, lo, lo importante es conocerlos, para que el no, no venga otro con un discurso a decir que, lo, que es lo que en realidad no es simplemente porque le conviene estratégicamente. Hay que tener mucho cuidado por esto con este discurso, porque en, en Bolivia, yo lo digo en la Cámara de Diputados, hay, digamos, representación indígena, pero no se sienten. No hablan, no defienden sus pueblos indígenas, no salen a momento de debatir de realmente por el tema de la deforestación, del uso de agroquímicos, el tema del mercurio y la contaminación de los ríos en Bolivia es terrible. Y la representación indígena que tiene en Curul ni siquiera va a su pueblo, porque muchas veces son interculturales. Por eso les digo: la representación es muy importante. La configuración de, de los partidos políticos el, con, lo, con las asignaciones, no sé cómo serán en Chile, pero aquí en Bolivia, son diputaciones plurinominales, plurinominales especiales. Y luego están las de, la, de las circunscripciones plurinominales, que son, digamos, más representativas de cada región. Los senadores, obviamente, y, y todo, todo, la Cámara Alta y la Cámara Baja, ¿no? prácticamente es la configuración. La, la, la realidad es que es muy importante conocer realmente a las representaciones, estar informados de cuáles son los pueblos indígenas que existen, cuáles son las lenguas que existen, cuáles son sus condiciones reales. Porque muchas veces, en esta subvulnerabilidad, terminan siendo engañados, terminan cediendo sus territorios, realmente son poblaciones vulnerables. Y, no, y tenemos, por ejemplo, en la bancada a Cecilia Moyoviri, que es el Beni, que son, digamos, pueblos mucho más amazónicos y a Tolivia Tol, de Cochabamba, que ella es de la Nación Sura, que realmente ellas sí vienen a denunciar todo lo que pasa, se enfrentan con todo al oficialismo, pero el oficialismo muchas veces llega a ser tan cruel que, es, que, la, que los mismos pueblos in, autodenominados indígenas las tratan de traidoras, las tratan de... Benditas les ponen calificativos despectivos, ha habido momentos en que las han violentado hasta físicamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado por eso de entregarle a un partido político la representación de los pueblos indígenas. Y eso pasa mucho también por darle a los pueblos indígenas los espacios reales que deberían tener, no solamente en partidos políticos, sino también en las representaciones universitarias, en los espacios de diálogos, de debates, inclusive desde, desde la investigación que, que se puede hacer para conocer sus realidades, porque ahí el pueblo boliviano ha pecado de, de, de ingenuo y muchas veces tal vez de, de ignorante en el reconocimiento de, de las características reales de los pueblos indígenas. Y bueno, hoy por hoy estamos parando esta instrumentalización, que termina siendo inclusive hasta ornamental, ¿no? Les cuento una paradoja bien grande, ¿no? Cuando hay momentos muy álgidos en la Cámara de Diputados, porque los hay, y hay momentos en los que inclusive se llega a violencia física, las primeras en salir a agredir físicamente son mujeres indígenas. Y, y yo tengo una crítica muy dura al movimiento al socialismo porque las mujeres de sus filas son cuerpos o armas, cuerpos que, que, que instrumentalizan para la negociación o armas que utilizan para la violencia y para defender lo, lo indefendible de, de líderes varones. Entonces la vulnerabilidad de los pueblos indígenas en la política es muy grande y tiene que ser eh, empezado a hablar, tiene que ser debatido álgidamente tiene que ser reconocido y ahí el ejemplo boliviano es, es el, el, el testimonio más duro de esta instrumentalización y la corrupción y degradación del proyecto que prometía tanto el este partido de Evo Morales no puede quedar solo como una anécdota porque el primer presidente indígena del continente no ha respetado los referéndums vinculantes que le dijeron que no se reconstruye ha instrumentalizado la justicia, en Bolivia no hay independencia de poderes, y ha vuelto al Estado una corporación utilitaria para quienes le rinden pleitesía. Chile no puede repetir la historia boliviana de regalarle el Estado a ninguno que quiera tener el poder absoluto utilizando las causas históricas del pueblo chileno ni de ningún pueblo. Y el desafío es mucho más grande porque ustedes están apenas empezando este proceso. Entonces, obviamente, van a haber meses de trabajo, diálogos, debates, va a haber una álgida socialización. Y es ahí donde los flancos de resistencia son los debates, los diálogos de información. Y hoy por hoy, las nuevas generaciones, porque ellas son las que luego van a votar, Millennials, Centennials y Alphas van a votar. Tienen también que empezar a hacerse sentir desde las redes sociales, desde los medios nuevos de comunicación, desde los discursos también. Hoy por hoy también son globalizados. Siempre la retórica de Evo Morales es que la globalización es mala, pero la globalización es una realidad, ¿no? Inclusive la, el, la economía sigue siendo una economía globalizada, más la boliviana que depende de precios internacionales. Pero también podemos utilizar la globalización a nuestro favor para mantenernos informados, para aprender de los errores que tal vez hemos cometido países hermanos y para no caer en, en, en estas falacias ¿no? que terminan regalándole nuestra identidad y nuestra historia para un corrupto que quiere mantener el poder porque el poder en el Estado se traduce en dinero y ahí lo más claro y el, y el mensaje que tienen que calar es que la corrupción no discrimina uno, como la, como la violencia, uno puede ser indígena, no indígena, puede tener una religión u otra, puede ser militante de un partido u otro, y puede ser corrupto, puede ser violento, y puede realmente a veces traicionar a las causas que, que le han llevado a ese lugar. Por eso es tan, también, tan importante, yo creo que es el destino inevitable, que los jóvenes ingresen a la política también para reducir esta, este aparato de poder que se vuelve el Estado. Nosotros siempre proponemos gobierno transparente abierto, porque la, la permanencia de la burocracia también es porque la, la burocracia son trabajos, son pegas, que dan dinero a militantes del partido de gobierno. Si se transparenta todo, si se digitaliza todo, si la información es eh, más eh, sencilla de, de, para el ciudadano, se van a ir reduciendo poco a poco los, los estratos del Estado y eso también va a permitir que cuando un Estado haga algo malo, cuando se malversen recursos, cuando se instrumentalicen causas o pueblos, también el ciudadano pueda fácilmente detectar reconocer y obviamente decidir qué va a pasar con ese líder, porque no se olviden que también existen los revocatorios la independencia de, de los poderes creo que es la garantía de la democracia y ahí la recomendación más grande es que no pueden permitir que ningún partido político tome, como el MAS en Bolivia ha tomado, la justicia, el Tribunal Supremo Electoral y el Judicial. Porque sin, el, sin los poderes de, sin, sin perdón, sin la división de los poderes del ¿El Estado, Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Electoral, que yo son cuatro, sin la, sin, sin la independencia no existe el democracia posible. Y por eso nosotros estamos entrando en un gobierno cada vez más autoritario. Porque no hay justicia si eres opositor. Porque no hay justicia si, si tú eres un indígena, pero no eres masista. Porque no hay justicia si tú eres una, una mujer joven política y no tienes carnet del MAS. Lo mismo pasa con el tema de, de, lo, de, la, de, de, de lo electoral, ¿no? Por eso hemos tenido tantos problemas en Bolivia. Ustedes han visto, hemos resistido 21 días... Al final Evo Morales salvo pero a veces también ¿no? los oportunismos de ciertos momentos políticos, la necesidad de, de querer tener poder, hacen que los políticos tomen decisiones que luego terminan haciendo volver al Partido del Movimiento del Socialismo prácticamente como una alfombra roja. Yo creo que la, la política tiene que empezar a encarar nuevos proyectos, que ya no vengan de izquierdas o derechas, sino que puedan realmente construir nuevas alternativas que puedan rescatar las causas más importantes sean de izquierda o sean de derecha. El desafío es salir de, de esta polarización que te dice A.O.B. y empezar a construir los matices intermedios, que muchas veces son escalas de grises, que son la verdadera, la verdadera pluriculturalidad, ¿no? El reconocimiento de matices de grises fuera del blanco o del negro. Bien, como, tal cual como lo dices tú, Alejandra, este, este espacio que nosotros generamos todos los jueves es, es el granito de arena que queremos aportar a toda la ciudadanía chilena, ¿no es cierto?, particularmente en nuestra región, para que nos empoderemos, porque ya basta de la polarización, basta de derecha y izquierda, ¿no es cierto?, que al final es un peloteo entre ellos que al final se aseguran y nosotros seguimos, ¿no es cierto?, la, la clase trabajadora, los pueblos indígenas, eh, viviendo. La, la tristeza que, que, que hemos vivido siempre ese es nuestro granito de, de arena a través de este programa que queremos siempre poner en ¿no es cierto? en el debate y te agradecemos nuevamente por tu contacto por, por tu cercanía por tu tiempo para con nosotros y, y permitirte eh, escucharte hablar de verdad que ha sido enriquecedor nos ha dejado mucho mucho sí. mucho material para para eh, para seguir debatiendo seguir siempre... debatiendo, seguir leyendo así que te agradecemos Alejandra y para seguir también motivando también a los jóvenes también que, se, que ingresan dices. A, las a la política y sobre todo a las mujeres porque a las mujeres igual nos ha costado eh, mucho eh, ingresar a la política eh, también se han visto eh, muy violentadas también de repente algunas mujeres cuando entran a la política ha sido un trabajo súper duro pero eh... eh se han atrevido y han sido bien luchadoras y eso claro. también se agradece. De, de a poquito hemos nosotros uh -huh. al menos eh, hemos ido cambiando la mentalidad, ¿no es cierto? Saber que la política no, no es de cierto sector, sino que es de todos, es, es de todos quienes vivimos en, en nuestra región, en nuestro país. Y esa es nuestra labor. Tenemos todavía, somos también nosotros treintañeras, 30, 30 <ríe> así que estamos acá también aportando y, y de nuevo muchas gracias Alejandra, ha sido enriquecedor escucharte realmente. Sí, te si quieres dar algunas palabras así para despedirte. De Igual bien. tenemos en nuestra audiencia algunos eh, atacameños ahí, con Don Jorge Berna que mandó saludos, un atacameño que también estaba haciendo sus preguntas, que no, no se nos hizo corto el tiempo, pero si quieres algunas palabras para despedirte agradecerles mucho porque entonces ustedes también son millennials ¿no? y estamos abriendo puertas yo creo que abrir las puertas es el desafío y recordar a la gente de que la política en realidad es la vocación del servicio ¿no? somos servidores públicos no hemos venido a servirnos de nadie y lo importante también elegir a los candidatos que nos representen elegir las propuestas y no a los caudillos y realmente no desfallecer porque se han logrado cambios estructurales, pero si ahora nos unimos más, somos más, y, y encima podemos atraer jóvenes y mujeres, la, la política puede cambiar, puede transformarse, y eso en realidad es lo que queremos lograr todos, el bienestar integral, el acceso a la salud, a la educación, a la vida digna, y creo que es, es, es posible y es viable. Obviamente sigue siendo un camino de largo aliento. Agradecerles mucho. Felicitarles por su espacio y cuentan siempre conmigo para poder dialogar de, de este y otros temas. Muchas gracias Alejandra. Gracias Alejandra, que tengas una buena tarde. Gracias. Y así vamos llegando al final. Estuvo bien interesante ¿Qué? la conversación porque no, no sabíamos la realidad de, de, de, de Bolivia. Pero de, que es cierto, de, de, al final fue tan eh, yo me sentí reflejada en lo que vive en lo que vive Bolivia en lo que está viviendo Bolivia a través de su implementación hace más de 10 años y, y, y tratemos de, eh, ustedes que nos están mirando ahí, de no cometer los mismos errores, eduquémonos, leamos la constitución para que el próximo 4 de septiembre tomemos una, independiente cuál sea, ind, independiente cuál sea su decisión, sea informada. Uh -huh. ¿Ya? Así que le agradecemos ahí a, a todos los que nos están mirando, los esperamos el próximo día jueves a las 20 horas. Sí, para ¿Sí ahí va a estar Francisco y Omar. Va a estar el compañero. Nuestro, nuestro equipo sí. de hombres. Así, Así que, que seguimos el próximo jueves a las 20 horas. Escríbanos, búsquenos por redes sociales a nuestro WhatsApp. Que tengan un buen jueves. Cuídense. Chao.